El 2021 va a un concurso de calaveritas, que son rimas duras de determinados personajes Feng alusió al amor. A Magic se celebra la Mort, Lu y 2 de noviembre. A la se le dio la prima o la osuda, que es va a importar al views y recuerda a alegría a familiares y amigas que ya es va a importar. En aquel concurso eh, organizado por el barrio de Letras va a guañar una calaverita dedicada a Cantinflas, una de las personajes cómics más famosos de Magic, escrita por Manuel Santamar, San, Santana Jiménez, y, y dice «Solo estaba la huesuda, no había hadas, no había ninfas, y en su rostro vi la duda de llevarse o no a Cantinflas». Se celebró una reunión, comida, música y canto, fue en el panteón, ay mamacita que espanto. Entre brujas y difuntos me encontré con Pancho Villa, Rey Misterio y la Doña Juntos que charlaban de maravilla. A ritmo de danzón bailaban la malitzin y un muerto, paso, giro, pisotón. este cuento es cierto. El diablo estaba bailando a gatas. Decí, dicen que tenía una razón, no se alcanzaba a ver las patas porque está un poco panzón no estaba la huesuda, solo estaba la huesuda, no había hadas, no había ninfas y en su rostro vi la duda de llevarse o no cantinflas no pararon de bailar, bebieron como cosacos, comieron a reventar brandy botana y muchos tacos la reunión se terminó y ahí se rompió una taza. La bruja también voló y cada quien para su casa.